Thank you. Nos encontramos con Claudia, la encargada de mercadotecnia de BMC. El grupo BMC, eh, bienvenidos, están en su agencia Harley Davidson Bolívar. Oye, platícame un poco, ¿cómo es que la agencia apoya este tipo de eventos? Pues mira, anteriormente teníamos una relación muy estrecha con los hogs de esta ciudad, pero nos damos cuenta que esta es la primera tienda de México, la primer Harley de México. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar al hog más grande de México, al primero, al que realmente le está haciendo todo, todas las actividades que tiene Harley Davidson en el país, las hace este hog. Entonces, el grupo BMS está muy interesado en seguir haciendo actividades para ellos, en decirles, no nada más vengan a comprar, sino aquí está su tienda, esta es su casa, esa es la idea, más o menos. Ellos le llaman una rodada banquetera. Sí. Es una rodada banquetera porque no hay que ir por casetas, gasolinerías, o sea, es algo muy de ciudad, algo de una organización más tranquila y no irse a rodar hasta muy lejos. Es, es un lugar muy cálido para venir a rodar en cualquier tipo de moto. Claudia, te agradezco tu tiempo y muchas felicidades por apoyar este tipo de evento. Muchas gracias para ustedes por haber venido y pues ya saben, la primera agencia de México, Harley Davidson Bolívar del Grupo Vendor. Mm-hmm. Bueno, pues es, es por todo mi respeto y, y el recuerdo y memoria de esas grandes épocas. Muchísimas gracias.